Ok, vamos a seguir haciendo un video más del canal de Maxi este. Eh, encontré un video, bueno, antes, eh, pero primero este, que adivina qué personaje de anime conoce y todo eso, ¿no? Es como un juego, un jueguito más o menos así. Había otro un poco raro, <ríe> que decía adivinar el personaje femenino por su pecho, por su magombo, ¿no? Y quería hacerlo, pero no, mejor no, porque tiene restricción de edad, así que no. <ríe> Capaz muestra un clip o no, no mejor no, eh, alguna vez lo voy a adivinar, pero <risa> no mejor no, porque eh, me va a joder, tengo muy jodido el canal, así que pues, bueno, así no podría riesgo. así que vamos a reaccionar a este video que capaz es un poco más simple y bueno. Hey muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el video de hoy es algo más sencillo de lo habitual, lo único que van a tener que sí. hacer es adivinar el nombre del Creo personaje muy del anime. Fan de anime, es Hague así de sencillo y no hay muchas más vueltas. Y antes de comenzar, si querés que suba algún otro reto en específico, bueno, no dudes en ponérmelo en los comentarios, que yo siempre lo tengo en cuenta para futuros videos. Así que nada, mucha suerte a todos y comencemos. Ok. Ah, no, no lo conozco. <risa> no sé quién es. Ni puta idea. este es Akeno, ¿no? De Hardcore XD no los... Sí. Pa ni puta idea El mamadísimo, Que hice yo. <risa> Black Clover no no es. Las que no <risa> Capaz de edición, a ¿eh? ver cuánto hacerte O no sea, sé, ahora no tengo, una apa, no tengo nada para <risa> notar ni nada. Ni idea, no sé quién es este. tampoco, El azul, no sé <risa> mm, no. Gohan, super Saiyan 2 <risa> la boceta ya. Uh -huh. ¿eh? jajaja, acá de Love is War. Sonic Rubia, no sé, por lo bueno, peinado. Mira. <risa> Doctor Stone, no. Mmm. Mira. Tazo más que One Pussy Man. ¿Qué Freezer <risa> un ball <risa> Creo que llevo 4 o 5 Ni idea ah, yo Creo que había visto algo así una imagen de este, creo Me suena Hunter x Hunter Novi <risa> Sé que de yo, yoyos por dibujo, pero en no, realidad no sé quién es <risa> No sé cómo se llama el Giorgio, vamos Ni puto y... Ni tampoco, no sé <laughs> Ah bueno, y historia de... <laughs> El eh, Ataco Titan, no vamos a <laughs> qué? Ah, esta de My Hero Academia. Esa de vos conocido con Majio creo que bueno. Hero, bueno pues. De los superhéroes. Eh, ¿Cómo se llamaba en eh, mi suena? ¿Mai o No sé. Caso de media buena. Bueno, casi, casi ni ni oye no sé no sé qué es. ni eh ah, avisivo a algo pero no no sé no vi el anime había unos un cuatro memes no Ah, este juego no voy a ganar ni en pedo. No, no vengo mal. Tampoco veo mucho ánimo. Nino Nakano de las quintillas. O Goto Hanayomi, creo que se queda. Yeah. Si <risa> el menos 20 es... 08, pues... En eh, Darling creo que no se manda anime. No lo vi igual, ¿vale? Solo vi memes. Ni idea. Está bueno el diseño este, pero no, no sé de qué anime es. ¡Ay, yeah. ah, el, el dudo! <risas> ¡Ay, cómo se llamaba el... el, el ¿Cómo era? ¡Ay, el, el amigo de Baku era, pero ¿cómo se llama? Era, um, el, el, bueno, el nombre de su ya me acordé, Red Ryan. Bueno, ya más, ya, se me olvidó su nombre, Kirishima, uno se me re olvidó ah, no importa Con la sartena Mi puta idea me preguntan y ¿eh? me soy como un viejo. ¿eh? ¿Quién es Kokun? No sé mucho. No sé quién es. No ni no idea. Paco viejo este, no sé qué. Los diseños son muy parecidos, eh como azul enemigo o azul plano y ya si el Olin me metes un en cara el <ríe> dead Note el que se sienta como mono <ríe> Ah, ni idea ¿Cuántas veces dije ni idea? Me <risa> di bueno, no sé Chisurris, ojalá la choice Ok Eh, Retaggers se llama el anime que... Así No Ni idea George fue en el for Family Igual que me se perdió este año Eh, ni idea No, creí que lo vi a un lado, no, no, ni idea No, ese anime no lo vi mm, No sé Ah, esa es la de... La de, de ese anime La... Ah, se me olvidó el nombre eh, Las que dije que me gusta el diseño, pero... No, no sé ni su nombre ni el nombre del anime, así que bueno ya sé que ese es... <risa> Dead Alive Kudumi bueno. Nada, ni putera ¿Cuánto hacerte? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿O ni menos? O... No no no. Fumé, no, no, no. no, sé <laughs> no, sí. no, no, no sé, uno me suena, pero ni Tampoco no mide. No. Aqua. Con eh, Empezaron las dos primeras temporadas, no sé. Todavía no lo vi completo, dice. ¿Se ha desahogo esta no? No, ni putea. Si, what the fuck. Ok. No sé cuánto acerté y capaz la edición lo meta, no sé. Si logré más de 100, no por ser vio el video, pero bueno, si te gustó la canción, la Me hostia por pues compartir por pues, suscribirte a este canal para no olvidar que de como usted. Bueno, me despido. Bye. No me infió una.